¡Ay, no mames! ¡Ay, ¡Ah! <risa> no! no, no. no, no corre. ¡Arriba! Está arriba, wey, está arriba, wey El hombre cangrejo persigue a sus víctimas hasta matarlas Este depredador no descansará hasta deshacerse de su víctima Utilizará los métodos apropiados e incluso los más sucios ¡Ja, <risa> No no no, no, no, no. Esta puto Su nombre cangrejo, ¿no? Oh, se lo llevo. El nombre de cangrejo.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 Uy, oye. ¡Oh! oh ¡Tomo kill! Allá, perro, no. <muchas> ah, me ¡Oh, perro! ¡Ah, ¡Ah, no! ¡Ah, me ¡Ah, no! ¡Ah, no! we! ¡Ah, <muchas> <integrating muchas> <muchas> <Cané. muchas> oh, ¡Sin arma ¡Ah, partida ganó! ¿Cómo le va, señor? <risa> que mira, perro. Con permiso, aquí no hay nada, no, no, ya me voy. ¿Necesitas ¿Eh, ayuda? Sí. Ay, güey, ahí voy. Ahí voy, ahí voy <risa> no se mueve. No, no se puede, <risa> no alcanza. No, está para allá, perro. No se llega. <risa> ¿Te arma o qué? ¡Dimonios! <risa> ¡Oh, oh, oh, oh! oh. ¿Cómo te maté? No estoy con... ¿Cómo lo mató? Yo estoy con el topo. <risa> ¿Qué pido? Es que la pisé demasiado, güey, el arma y me mató. <risa> Empezó a dar vueltas el arma y me mató. Espérate, espérate, déjame agarrarlo, perro, déjame agarrarlo. No no, no, no, no, que te ha dado la muerte con cuchillo, perro. Ah. Cuando el cangrejo humano se siente amenazado por otro depredador, empieza su no, negociación. No, no. Sin embargo, en ese momento no, no ha surtido efecto. No. <risa> ¡Oh! El cangrejo humano Para vencer al cangrejo humano Es necesario estar a su altura Que en ese caso es Estar agachado no en Esta es posición vale. de combate Suele encontrarse En pueblos abandonados junto a trenes No, Cuando el cangrejo humano se siente amenazado Extiende sus patas para aumentar su velocidad. Hola, hola, hola, hola tribu que tiene wey. Estoy cangrejo reaccionando. No. Pelea de cangrejos wey. Eh. eh perro, hermano del cielo, perro de la vida. Hay un nuevo alfa en la asesina. El macho <risa> alfa ha sido asesinado. ¡Ah! <risa> ¡Oh, oh, oh, soy el macho alfa. No, el nuevo <risa> Kong. Ahora que los otros machos han sido eliminados. El nuevo alfa puede dominar a todas las hembras. ¡Ja <risa> Estamos en un ritual de, ¿De un El ritual de apareamiento de un cangrejo humano es Corre Raúl <risa> Ay, ¿qué Ahí le voy, ahí le voy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 ¿En qué momento? <ríe> ¡Mátalo, caguamá! ¡Correle! ¡Mátalo! ¡Carán! ¡Carán! ¡Carán! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Carán! ¡Carán! ¡Carán! No no lo que estaba planeando que la matara. ¡Qué pedo! ¡Qué! ay, el perro! el perro! ¡Oh, el perro! ¡Oh, perro! ¡Oh, perro! No. <risa> Todavía está caliente. No. <risa> Ay, qué pedo. <risa>